Bueno, bueno, pues eh, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Open Expo y uh, it-latino.net. ¿Eh? Yo soy Daniel, estoy aquí en San Juan del Valle, al norte de Barcelona, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Eh, ya sabéis que hoy vamos a hablar de la cultura digital. Eh, en la empresa o de la empresa. Ah, y bueno, tenemos con nosotros, a, ahí lo veis, desde Madrid, bueno, desde Madrid o desde Londres, no sé, Andrés. Estoy en Madrid, hoy estoy en Madrid. Vale, hoy estoy en Madrid. Tenemos a Andrés Pedrera, que es eh, CEO de eh, Hola y de Hello, ¿eh? de las revistas que, bueno, que muchos de vosotros, pues, eh, conoceréis, sobre todo si estáis en España. Y, bueno, pues ahí te, te vemos, Andrés. Si os parece, eh, Andrés hace su exposición y luego pasamos a un, un turno de preguntas en el que os animamos a participar. ¿eh? Andrés, si quieres, eh, ya sabes, puedes minimizar el panel de control para que no te moleste. Ok, no sé si... lo hago ahora mismo. Perfecto. Exacto. Okay, ¿veis, es... mi pantalla, ¿Veis mi pantalla sí, correctamente? estamos viendo perfectamente y la ha dado al play, o sea que nada, todo tuyo y nos vemos en la mesa de preguntas. Venga, perfecto. Bueno, eh, saludos a todos desde donde estéis. Eh, la charla, bueno, yo en general mi perfil es de, de tecnología, como podréis esperar, de un, de un CIO. Eh, eh, aunque he hecho un montón de cosas distintas también, como somos la mayoría de ellos. Eh, entonces, la charla de hoy, en lugar de ir sobre tecnología como tal, va sobre otras herramientas no tecnológicas que son útiles eh, o que a mí me han resultado útiles para, la cultura de, para mejorar la cultura de la empresa, organización de equipos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en general, como os digo, esto está basado en mi experiencia personal, eh, yo siempre suelo decir no os creáis esto porque lo digo yo, o sea, tomad lo que os parezca que tiene sentido y sobre todo ponedlo a prueba, probad y, y que sea un poco vuestra propia experimentación la que, la que en un momento dado os diga que, cuáles de estas herramientas os pueden ser útiles eh, si es que hay alguna que lo es, ¿no? <tose> Sobre mí, como os decía, pues eh, actualmente soy el CIO del grupo Las Hello, eh, que son las dos marcas principales que tenemos, aunque tenemos otras marcas como Fashion o Living o eh, Viajes, etc. Etcétera, etcétera. <coughs> eh, yo suelo decir que soy como IT de amplio espectro en el sentido de que de que eh, he trabajado en todo lo que tiene que ver con IT en prácticamente todo, he sido diseñador gráfico, he hecho administración de sistemas, he desarrollado, he hecho un quality assurance, he hecho una gestión de proyectos, he hecho un montón de cosas, ¿no? Y en los últimos 20 años, eh, aunque con mis manos sí que he tocado algunas cosas, pero sobre todo cada vez más me, me he acabado mm, dedicando a gestionar personas, ¿no? Equipos de personas, ¿no? Tanto personas que dependen de mí como personas que mm, se relacionan con, con mis equipos, ¿no? Entonces, una, una breve eh, introducción. Yo estudié en, en la Universidad de Extremadura. Eh, allá por los 90 monté una, una startup eh, que no se llamaban startup entonces y demás que acabé vendiendo a Yastel o monté con otros eh, con un amigo de allí de Cáceres, otro de aquí de Madrid y demás. A partir de ahí me incorporé a Ya.com, donde desarrollé gran parte de mi carrera. Acabé esta etapa como director de, de tecnología de la parte de servicios, portales y servicios y demás. Eh, en el tuve de de toda la parte de tecnología de lo que es medios interactivos y demás, toda la parte de televisión a la carta, etcétera, etcétera, lo cual, pues, eh, supuso, hay un, un cambio organizativo y, y un cambio de paradigma en cómo se, gestionan, eh, cómo se gestionaba esto dentro de la de la televisión, que como os podéis imaginar es, un, es una corporación muy grande y, y eh, implicó cambiar muchas cosas. Me he trabajado para la Comisión Europea como, como experto independiente en revisión de, de proyectos de más de Trabajo en Bodakli, kilómetro 77, que si conocéis os gustan los coches y demás seguro que conocéis. En, soy profesor del, del ISDI, en el máster para Internet Businesses, en fin. Y ahora mismo he trabajado en distintas cosas y ahora mismo estoy en hola, eh, hello, como, como, os decía, como os decía David. Entonces, eh, spoiler, esto seguro que lo habéis escuchado un montón de veces, pero no por eso eh, deja de ser cierto. Eh, aunque la tecnología es un factor clave de las personas, para mí, o sea, en mi trabajo del día a día y en, en casi... Todos los proyectos en los que he participado, el éxito o fracaso de los proyectos viene siempre más de las personas y la gestión de las personas que de la tecnología que se haya utilizado. La mayor parte de las tecnologías son… puede ser que elijas una que sea completamente errónea en el sentido de que no era en absoluto la adecuada para lo que querías hacer, pero normalmente siempre hay muchas alternativas buenas o suficientemente buenas. Y el hecho de que consigas a que, que un proyecto salga adelante o no depende más de cómo se gestione, que de la, que, o sea, la tecnología ayuda, pero no es un factor suficiente nunca. ¿no? Esto parece de Pedro grullo, pero como os digo, en muchísimos casos eh, se le presta poca atención a... A este, a, a, a las personas como tal. ¿no? Entonces, yo lo que, voy a, lo, lo que os voy a contar son distintos, distintas herramientas eh, que a mí personalmente me han ayudado en mejorar la cultura de la empresa, eh, aclarar mejorar los procesos, cómo organizar mejor los equipos, que haya una comunicación mejor entre todos los, mejorar el ambiente de trabajo, conseguir una mayor productividad, etcétera, etcétera. Entonces. En ese sentido, eh, voy a empezar con algo que, que, suele, en, que suele distraer mucho, distraer mucho, resulta raro al, al principio y demás. Eh, yo os voy a hacer algunas una, preguntas, no vais a poder contestar, pero hacerlas in, internamente. ¿vale? Eh, entonces, no sé si alguien sabe lo que es esto, que está escrito, parece que está escrito boca abajo y demás, o qué es esto, esta... Cosa, con este señor o esta señora que tiene aquí cabezas de serpiente y colas de serpiente y demás. Bueno, estos son los Yoga Sutras, eh, que son algo que tiene unos 3.000 años más o menos, se estima, no se sabe muy bien, es de la tradición oral eh, de la antigua India y demás. Que este señor, eh, que no se sabe si fue un personaje real o no fue un personaje real, que se llama Patanjali, eh, en el siglo IV de nuestra era. Escribió y... Otras que son tres libros, creo, no recuerdo bien. Son eh, enseñanzas prácticas de lo que es la base del yoga eh, y de muchas cosas más, como veremos después, sobre eh, que básicamente es conocimiento sobre uno mismo ¿no? y sobre... Y, y, una serie de teorías sobre cómo comportarse, sobre cómo vivir mejor, por así decirlo. ¿no? Entonces, ya veréis que a mí, yo practico yoga desde hace tiempo y demás y ha habido cosas muy que me han que sin inespera, inesperadamente me han, me han resultado muy útiles en el, muy útiles en el trabajo y demás no si alguien tiene curiosidad por eh, bucear un poco en esto hay muchos textos comentados yo recomiendo este de, de Sachidananda en el que explica un poco el significado de estos de estos yoga sutras ¿no? entonces de esto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el yoga, con la meditación, con el mindfulness, eh, lo que me ha enseñado es a conocer eh, un poco más la naturaleza de la mente, ¿no? que en distintas culturas se ha utilizado, o sea, se ha estudiado de distintas formas. ¿no? En, lo, en el budismo, por ejemplo, a la mente se la representa como un mono eh, que salta de rama en rama. Como metáfora de que salta de idea en idea, de pensamiento en pensamiento, de una cosa a otra, ¿no? Porque está diseñada para eso. La mente es una herramienta del ser humano eh, con la que nos identificamos mucho como, como, como seres humanos, ¿no? pero que tiene una función y, y, si la, y si la dejas, por así decirlo, te lleva por caminos, porque ese mono es un mono loco, que te lleva por mil sitios. ¿no? En, la, en psicología se habla mucho de la mente rumiante, ¿no? eso que estás también que estás ahí dándole vueltas a algo, etcétera, etcétera. Entonces, seguro que os ha pasado a vosotros que mil veces nos preocupamos por cosas que luego jamás llegan a ocurrir, son cosas que, proyectamos en nuestra cabeza, adelantamos posibles peligros que luego no llegan a, a, a convertirse en una realidad, etcétera, etcétera, que acaba pasando que nos distrae mucho de nuestros objetivos importantes. Esto es así por nuestra naturaleza humana y animal. La mente ha cumplido un papel desde el punto de vista evolutivo eh, y el estar ahí rumiando y demás nos ha permitido sobrevivir, pero en las sociedades en las que vivimos ahora mismo, en donde ya no tenemos esa, esos leones que nos pueden comer si no nos preocupamos y demás, eh, pues muchas veces eh, es una napita que, que nos ha puesto ahí la evolución. ¿no? Entonces, ¿para qué me ha ayudado a mí personalmente eh, to, eh, haber indagado un poco en todo esto, haber practicado, me, practicado medicación, me, uy, medicación, meditación, mindfulness, yoga, etcétera, etcétera. Pues mira, un objetivo para mí fundamental al trabajar esto, de lo que me di cuenta después, ya os digo, es salir antes del bucle. Eh, seguro que os ha pasado más de una vez que um, al final del día o al final de la mañana, cuando pensáis que, en qué es lo que habéis hecho a lo largo de ese día, resulta que no habéis hecho aquello que en principio queréis hacer. Os habéis liado con otras cosas eh, y al final habéis perdido la mañana, dos horas en, en cosas que no queríais o el día entero muchas veces. ¿no? Entonces, el entrenamiento de la mente en, en identificarse, por ejemplo, la meditación y demás, eh, no va a conseguir nunca que tú no te distraigas, pero sí va a conseguir que una vez que te distraes, te des cuentas antes de que te has distraído. Y entonces, en lugar de pasar media hora o una hora o dos horas o una mañana o un día entero en cosas que no son, te das cuenta a los cinco minutos. Y entonces dices, espérate, que yo no es aquí donde tenía que estar. Y vuelves otra vez a lo que, eh, a lo que se suponía que tenías que estar haciendo. Y eso a mí personalmente me ha supuesto un antes y un después en la forma de gestionar el trabajo, en la productividad, etcétera. etcétera ¿no? eso Es una de las, de las mejores herramientas que he descubierto eh, que, como os digo, no tiene nada que ver con la tecnología, pero es una herramienta muy útil eh, para muchas cosas. Siguiente herramienta que me ha resultado útil. Alguien, no sé si sabéis quién es ese señor que está pintado aquí en, en blanco y negro, o este, o este otro. Eh, pues, bueno, este señor es Epícteto, este señor es séneca que es contemporáneo, y este es Marco Aurelio, que es un pelín posterior. Los tres son de una corriente filosófica de la Grecia Antigua, que son los estoicos. Estos son los estoicos modernos, hubo otros estoicos anteriores y demás. ¿no? Y estudiando los estoicos y la filosofía estoica y demás, la filosofía en general es una, un tema que me interesa bastante, primero he encontrado muchas similitudes entre cosas que decían los estoicos en el siglo I de nuestra era y cosas que decían, por ejemplo, los budistas <ríe> cuatro siglos antes o cuatro siglos después y demás. ¿no? Por ejemplo, un tema en concreto es la aceptación. Eh, los estoicos eh, trabajaban mucho este... Eh, seguro que lo habéis escuchado de una forma u otra, ¿no? Lo de... Mm, Permíteme aceptar las cosas que no puedo cambiar, cámbiame, o sea, ayúdame a cambiar las cosas que sí puedo cambiar y dame eh, sabiduría para distinguir unas de las otras. ¿no? Eh, en cierto modo, eso viene de, del, de este principio estoico de céntrate en lo que puedes controlar. O sea, eso pasa por entender, aceptar que hay cosas que no puedes controlar y sencillamente su filosofía era no le dediques ni un minuto de tiempo a pensar o en, en, en eso, o sea, dedícate en, a trabajar en aquello en lo que puedes tener un impacto, lo que está cerca de tus capacidades humanas eh, y, y demás, ¿no? Entonces, esto mismo, de, de otras formas, también lo, ha, lo han tratado otras, otras culturas y, y otras líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, Por ejemplo, sobre la aceptación habla mucho también el budismo y demás. ¿no? En ese sentido, aceptación no, tiene, no significa inacción, no significa aceptar y resignarse, ni significa aceptar y no hacer nada. Significa entender la realidad tal y como es. O sea, hacer ese ejercicio de decir esto es como es, me guste o no me guste, es así y a partir de ahí eh, actuar. ¿no? En ese sentido, también hay otro concepto eh, que nos resulta un poco, en, en Occidente, a mí personalmente me resultaba un poco raro que el concepto de compasión, porque me parecía una cosa como muy cristiana, muy eh, yo que tengo una mente como muy científica y muy basada en el análisis y demás. Como que me, y luego, sin embargo, cuando lo he, cuando lo he trabajado un poco más he entendido que... ¿A qué se refiere sobre todo desde el punto de vista psicológico y demás? Y, por ejemplo, el concepto de compasión no aplicado a los demás, sino a uno mismo, me ha resultado muy útil. ¿no? El, el no machacarse cuando cometes un error, en aceptar que eres humano tú también y el tratarte a ti mismo con, no con más dureza de la que tratarías a otro, o sea, porque muchas veces somos súper duros con nosotros mismos y al final todo eso son frenos que te impiden, te, te restan confianza en ti mismo te, y te impiden ir a... Sacar lo mejor de ti mismo, por así decirlo. ¿no? Entonces, estos, eh, estos conceptos como tal, pues los estoicos eh, y no solamente los estoicos eh, han hablado sobre ellos y personalmente eh, este concepto de aceptación de lo que es y eh, compasión tanto hacia los demás como a ti mismo eh, respecto a lo que son capaces de hacer y lo que no, es una cosa que también me ha resultado una herramienta muy útil. En este enlace que, que tenéis aquí de Miriam podéis eh, ver acerca de la filosofía estoica, un resumen bastante, bastante interesante y por qué es útil tener una, una filosofía de vida en general, pero por qué la estoica en concreto es útil en los tiempos modernos. Y en este libro que, que os pongo aquí, de Tara Brahe, eh, sobre que se llama Aceptación Radical, eh, digamos son... Eh, Básicamente, el, la, el cultivo de estas capacidades, eh, con una no con una filosofía budista, pero sí utilizando enseñanzas budistas, eh, pues eh, yo no soy budista, eh, por si alguien lo está pensando y demás. Yo cojo de cada, de cada cosa lo que me parece que es útil y lo que, y lo que a mí personalmente me funciona. ¿no? Okay. Siguiente herramienta. Este señor que está aquí, yo tampoco lo hubiera reconocido hasta que busqué una foto. Conocía el nombre, pero no, pero no sabía, no, no le había puesto cara, entre otras cosas porque no, tiene, no hay fotos de él. ¿no? Un señor que dijo esto que es tan interesante de, Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Ayer era listo y quería cambiar el mundo, hoy soy sabio y me cambio a mí mismo. Eh, y este otro ya le conocéis, eh, que es el de las cabezas de serpiente y demás, que es Patanjali. ¿no? Eh, este es Rumi, que es un, es un poeta y filósofo sufí del siglo XIII, de la zona de lo que es ahora mismo Pakistán, Afganistán, no sé exactamente de esa zona. ¿no? Y este otro es Patanjali, ya lo hemos comentado antes, que es el de los sutras del, del siglo IV. ¿no? Eh, ambos... Eh, porque tanto en los Yoga Sutras como Rumi también eh, habla sobre esto, habla sobre un concepto eh, que nos cuesta mucho trabajo desde occidente entender o cultivar, que es el desapego, el non-attachment. Non-attachment eh, que tiene muchas vertientes. Por un lado está el, el desapego. La, la, lo, digamos que la filosofía que hay detrás es, cuanto menos apegado estás a lo que sea, tanto si es físico, material, como si no es material, más libre eres y más feliz puedes ser. ¿no? Entonces, eh, nosotros mucha, en, en Occidente lo del desapegarse lo tenemos más asociado a los temas físicos, que es cierto. Pero hay una forma de apego eh, que es mm, mucho más destructiva y mucho más útil, para mí personalmente me ha resultado mucho más útil trabajar, que es el apego. A las ideas que uno mismo tiene, ¿no? el estar dispuesto a cambiar de opinión, el no pensar que, el, que tu idea... Eh, ahora veremos algunos ejemplos y demás. ¿no? Eh, por ejemplo, en los Yoga Sutras habla de que, hablando de las fluctuaciones de la mente, ¿no? que son los chitta vritti, que es como se, como se llama a ese concepto en, en sánscrito, eh, dice que pueden ser eh, controlados a través de la práctica del non-attachment. ¿no? Digamos que tu mente se puede liberar un poco más y puedes tener menos sufrimiento y menos, si te apegas menos a las cosas. ¿no? Eh, el Rumi tiene un poema muy bonito que dice, más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, se extiende un prado. Te encontraré allí. En el sentido de que el yo tengo razón, el tú no tienes razón, lleva a la, a muchas veces a la incomunicación. Cuando eres capaz de no apegarte tanto a tu idea, es, cuando, es más allá de ese prado del que, del que él habla, allí es donde en ese, cuando se llega a ese punto en donde ambas partes son capaces de desapegarse de, sus, eh, de lo que... De, lo, de la idea preconcebida por así de lo que tenía, entonces es cuando la comunicación de verdad se puede llegar a, a dar, ¿no? Y eso es una herramienta muy útil. ¿no? Esta misma mañana, por ejemplo, eh, estaba en una reunión con una gente que tiene una plataforma súper interesante de OTT eh, para vídeo y demás, ¿no? Y posiblemente, si vamos por ese camino, yo tenga que tirar un montón de trabajo que hemos hecho en un desarrollo interno que nos ha llevado meses y que no espero y claro, y, y, y yo... Tendría que ser, por así decirlo, hemos dedicado un montón de trabajo a eso, ¿no? Eh, pero, sin embargo, si yo me apego a defender eso, como, porque es una, ha sido una idea mía y lo hemos desarrollado nosotros y, y, y, y conozco todas las virtudes que tiene, si no soy capaz de, de estar dispuesto a deshacerme de eso y considerar que puede haber una opción mejor de esa en su conjunto para la empresa, le estoy haciendo un mal a la empresa. Y además, si desde otras áreas ven esas oportunidades y yo a mí me cuesta verlas porque estoy apegado a lo que yo he construido, eh, voy a tener una um, comunicación mucho más difícil con esas áreas. ¿no? Cuando si es, digo, ok, he hecho todo este esfuerzo. Hemos montado todo este sistema, nos ha costado meses hacerlo, miles de euros construirlo, hay un montón de gente mía que ha trabajado ahí, pero las circunstancias son las que hacen, esto es así, tenemos estas dos oportunidades, evaluémoslas objetivamente, y mesuradamente y veamos qué es mejor. Y si hay que deshacerse de esto, nos deshacemos de esto. ¿no? Entonces, ese ejercicio es un ejercicio muy constructivo en general, pero solamente se puede hacer cuando estás dispuesto a eh, dejar ir aquellas cosas a la, por las que sientes apego, ¿no? Eh, esto, hay una frase que a mí me, me, ha, me ha ayudado mucho, ¿no? Esta frase de te importa demasiado tener razón, de Susan Mayer. Eh, Susan Mayer es esta señorita que está aquí en su vida <risa> haciendo acroyoga en, eh, sobre los hombros de una persona, de, de, de su marido en concreto, es una amiga mía, y en una conversación en concreto una vez me dijo literalmente esto, Andrés, te importa demasiado tener razón. Y ya no recuerdo de qué estábamos discutiendo, pero, pero tenía razón, o sea, realmente no era importante, estábamos perdiendo un tiempo súper útil que podíamos dedicar a una cosa mucho más constructiva por simplemente por defender una idea, por defender una idea que realmente no, era absolutamente irrelevante y demás. Y, sin embargo, por apego a eso, por querer tener razón, que eso es un, es un signo claro de apego a una idea, eh, estábamos desperdiciando el tiempo. ¿no? Entonces... Eh, esta frase a mí me persigue y me la, me la repito muchas veces y se la repito muchas veces a mi gente cuando veo que se meten en un bucle en donde al final no saben ni por qué están discutiendo porque simplemente es un, es un peloteo de pelota va pelota viene porque ambas partes quieren simplemente tener razón ¿no? y, y pierden el, el objetivo de por qué estamos trabajando. ¿no? Eh, aquí os pongo un par de enlaces ¿vale? en, donde, en donde podéis profundizar un poco más en estos, te en estos, en estos temas. ¿no? Eh, el último es de un vídeo de, eh, de James Vogue en el que explica eh, explí explícitamente ese, ese Yoga Sutra, el 1.12, sobre, eh, sobre el non-attachment. Siguiente herramienta. Eh, a ver si conocemos alguno de estos que ya son más contemporáneos. Eh, Tic, toc, tic, toc, dos minutos, no. Bueno, estos son contemporáneos. Este seguramente suele el nombre más de uno, se llama Daniel Goleman. Este otro señor que está aquí en medio, que tiene dos marionetas, esto es un, un chacal o un lobo, a veces lo llama de una forma, otras veces otra. Y esto es una jirafa. Es, es Marshall Rosenberg, que es menos conocido. Y este otro es John Kabat-Zinn. Eh, y son todos modernos. Eh, Marshall Rosenberg murió hace ya unos años, eh, Daniel Goleman está vivo y John kabat eh, si no recuerdo mal, también, eh, también está vivo. ¿no? Eh, son todos, mmm, Daniel Goleman es escritor, es, psico, es psiquiatra, eh, Marshall Rosenberg también es psiquiatra, John kabat eh, también viene en entornos académicos, es escritor. Etcétera, eh, todos están muy relacionados con la ciencia, pero al mismo tiempo muy relacionados también con la, con la psicología eh, o con la, con la meditación. ¿no? Entonces, de estos tres, eh, yo he aprendido otra herramienta muy útil que es la pausa, el concepto de pausa. Eh, John Kabat-Zinn, que es el, fundamentalmente el, que, el, el iniciador de todo el mindfulness es un concepto que ahora seguro que os suena a muchos, pues John Kabat-Zinn fue la persona que fundamentalmente trajo a Occidente eh, las bases de la meditación, tal y como se practicaba en Oriente, pero mmm, quitándole toda la parte religiosa, por así decirlo, que estaba relacionada con la meditación como ejercicio como tal. ¿no? Y lo, desde los años 70, 60, 70, pues empezó a desarrollar eh, y a investigar desde el punto de vista científico los beneficios de la meditación, mmm, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista físico, que hay un montón de, de, de estudios al respecto. Entonces, esto es una cosa ya completamente extendida dentro del, del, del entorno académico y del entorno científico, se utilizan un montón de hospitales, eh, hay mil, miles de estudios sobre de hecho, literalmente miles de estudios sobre la, el mindfulness aplicado a pacientes oncológicos, dolor crónico, estrés postraumático, hay formaciones eh, específicas eh, sobre mindfulness, por ejemplo, el, el programa MBSR que es Mindful Based Stress Reduction eh, para, para tratamiento médico, en fin, que es una cosa ya establecida como un estándar científico y demás. ¿no? Pues John Kabat-Zinn, eh, tiene una, una frase muy, muy, muy específica que dice, entre tu acción y mi reacción hay un espacio, un espacio de tiempo. Ahí reside mi libertad. Cu cuanto más consiga yo, trabajando en este caso en la meditación, el mindfulness, cuanto más consiga yo agrandar ese espacio, más capaz seré de, en lugar de reaccionar de forma instintiva y de forma desmesurada muchas veces a lo que tú has hecho, ser capaz de actuar. Que es una cosa muy distinta. Una cosa es reaccionar y otra cosa es actuar. Entonces, eh, eso implica una pausa, implica ser capaz de, de, de ser consciente de que estás teniendo una comunicación y que ante la, esa interacción ser capaz de dejar ese espacio para contestar desde la, desde la tranquilidad en lugar de desde la reacción. ¿no? Eso te da una, esa, esa herramienta es brutalmente eh, potente. ¿no? que es una cosa que Daniel Goleman eh, también explica muy bien, ¿no? en, hay un libro de Daniel Goleman que seguro que conocéis más de uno que se llama Inteligencia Emocional que a mí me resultó muy útil en el que él explica, por ejemplo, cuál es el, me el mecanismo físico de la del miedo, por así decirlo, de la adrenalina, ¿no? ¿Cómo funciona la adrenalina? Entonces él dice la adrenalina es muy útil en la sabana, <risa> en los tiempos modernos ya no, no es tan útil la adrenalina en general, ¿no? En el día a día de una persona normal. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la adrenalina es una es una hormona eh, que se segrega, que tiene una función específica y es secuestrar tu capacidad de pensar. Punto. La adrenalina está hecha para mm, desencadenar en el ser humano en un animal en general también, una reacción instintiva, para que no pienses, para que actúes, para que actúes por instinto. ¿no? Y ese instinto, en el caso del ser humano, está bastante bien estudiado también, lo, lo resumen en las tres Fs, ¿no? fight, eh, luchar, eh, flee, huir o freeze, eh, quedarte congelado, ¿no? que son las tres reacciones posibles ante una amenaza. ¿no? Puedes salir corriendo, puedes tener, enfrentarte a ella o puedes quedarte quieto. ¿no? que de hecho es lo que hay que hacer en algunos casos. Si te, si te sale un gorila, como salgas corriendo, te hace polvo. La única posibilidad que tienes de, de salvarte es quedarte quieto. Y a partir de ahí, posiblemente te deje en paz. Si es un león, sal por patas porque es lo mejor que puedes hacer. ¿no? Y en algunos casos, si es otro el que te ataca, a lo mejor la respuesta es, es actuar. ¿no? En cualquier caso, eso no es una cosa que se decide conscientemente, es una reacción instintiva. Y eso es lo que pretende la adrenalina. La, el, la trampa está en que el ser humano... Eh, ante una situación, en una conversación con alguien, eh, se puede sentir atacado y la respuesta del cuerpo es exactamente igual que si tuvieras un león delante. A mí me pasaba, por ejemplo, este es un caso concreto personal mío, que cuando en una reunión al, alguien, algún compañero, lo que sea, me, me acusaba de algo injusto, eh, o sea, yo me enfadaba muchísimo y, y, y de verdad yo he llegado a montar unos pollos en algunas reuniones tremendas, ¿no? Al final... Eh, y yo decía, luego claro, luego después ha pasado, pero soy gilipollas, pero no sé qué, perdonas la palabra. Eh, y, al, y además es que no consigues defender la idea. La gente piensa que estás diciendo lo que estás diciendo porque estás enfadado, no porque tengas razón. ¿no? O sea, al final es muy contraproducente perder el control en ese sentido en una reunión, por ejemplo. ¿no? Entonces, leer este, entender esto eh, de Daniel explicado por Daniel Goleman, me hizo entender, mira, Andrés, no es que estés tonto, no es que sea, es que sencillamente eres un animal, y es que la cuando te han acusado de eso, te ha subido la adrenalina y a partir de ahí ya eres incapaz de pensar. ¿no? Entonces, trabajando esto, eh, lo que acabé siendo capaz de hacer es que cuando en una situación así, yo empezaba a notar, porque el truco está en conseguir detectar que te está pasando eso antes de que la adrenalina llegue a cierto nivel, porque a partir de ahí ya pierdes el control, decir... Eh, perdonad tengo que ir al servicio y salirme de la reunión y me salía de la reunión y realmente yo no tenía que ir al servicio simplemente sabía que necesitaba 15 minutos hasta que mi hígado era capaz de, de digerir la adrenalina y a partir de ahí ya desde el control podía volver en este caso esto es también eh, trabajar la pausa entender los mecanismos físicos eh, por los cuales es necesario hacer una pausa antes de actuar la tercera cosa que también tiene que ver con, con esto está bastante relacionado eh, eh, por esto de tu acción y mi reacción, es Marshall Rosenberg, que es este de las marionetas y demás, Él desarrolló ha desarrollado, desarrollado una teoría eh, de, de comunicación que se llama non-violent communication, comunicación verbal, eh, comunicación no violenta, básicamente. Entonces, esta comunicación no violenta está bastante pautada y hay en entrenamientos y hay certificaciones eh, eh, para terapeutas para ser capaces de, de utilizar estas estrategias, estas técnicas, ¿no? estas herramientas para, para mediar en conflictos y cosas por el estilo. De hecho, Marshall Rosenberg lo hacía por medio mundo, ¿no? pero estoy hablando de conflictos en donde pones a una tribu enfrente de otra en donde llevan 20 años y, y han matado unos a los hijos de los otros, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, pues en ese tipo de situaciones extremas, Marshall Rosenberg era capaz de ponerlos a, eh, a conseguir que llegasen a acuerdos. ¿no? Entonces, una de las, de las cosas que, de, de los puntos de, de esta técnica, ¿no? de la comunicación no violenta, de, es, eh, es aceptar y entender que nosotros somos responsables de nuestros sentimientos. O sea, no puedes decir, me has ofendido. Realmente la realidad es que una persona ha dicho algo y tú eres el que, el que se ha ofendido. Podías, había otras opciones. Podías decidir no ofenderte, podías decir, digamos que en tu mano está ofenderte o no ofenderte. Esto se explica muy bien cuando ves que ante una misma situación, y la situación es exactamente la misma, dos personas responden de forma muy distinta. Esto, visto desde un punto de vista analítico y científico, es decir, está claro que el hecho en sí mismo no es el discriminante, el hecho es exactamente igual, pero he tenido dos reacciones distintas, por lo tanto, la explicación de por qué las reacción es distinta tiene que estar en el otro lado, no en el hecho en sí mismo. ¿no? A alguien se le puede morir un hijo, en dos casos muy parecidos, los dos padres o las dos madres querían al hijo con locura y, sin embargo, una es capaz de rehacer su vida y la otra eh, pues, se suicida. El hecho es el mismo, pero el cómo han gestionado eso ha sido muy distinto, ¿no? Entonces, en este sentido, no poner la carga de la culpa en el otro, sino aceptar que las personas hacen las cosas y tú eres el que tienes la responsabilidad de sentirte ofendido, no sentirte ofendido, sentirte acosado, no acosado, en este caso, pues yo que sé, invadido o lo que sea, es algo que está fundamentalmente en nuestra mano. ¿no? Cuando aceptas esto y eres capaz de trabajarlo, eso te da una, una capacidad brutal porque ya no te ofende quien quiere. Como se suele decir, eres tú el que decides cuánto poder le das al otro. ¿no? Eh, y además, cuando lo haces, normalmente tú también ofendes mucho menos cuando eres consciente de, de esto. ¿no? Entonces, bueno, esta, estas herramientas a mí personalmente me han sido súper útiles. ¿no? Os recomiendo estos tres libros en concreto. Eh, pues el Inteligencia Emocional, que os decía Daniel Goleman, eh, Nonviolent Communication, de, de Marshall Rosenberg, y Full Catastrophe Living, de Jon Kabat-Zinn, donde fundamentalmente... Eh, cómo utilizar el mindfulness para, eh, eh, pues, en situaciones de estrés o en situaciones de enfermedad, de, de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ok, siguiente herramienta. Esto no sé si alguno sabrá decir lo que es o quién es este señor o qué es esto. Esto seguro que sabéis todos que es un átomo, pero... Eh, a toméis no es especialmente interesante, <risa> eh, pero ya veremos qué tiene que ver un poco con la charla. Bueno, pues esto es el telescopio Hubble, eh, que seguro que muchos habéis oído hablar de él. Este otro señor es David Pinker eh, y esto es un átomo de fósforo que, un fósforo, que podría haber sido de cualquier otra cosa. Eh, aquí con, con esto os quiero contar acerca de otra herramienta que para mí ha sido eh, muy útil, que es lo que tiene que ver con la perspectiva y con la empatía. ¿no? el tomar distancia sobre los acontecimientos o los hechos o las situaciones. ¿no? Entonces, voy a contar un caso concreto ¿no? en astronomía del, del telescopio Hubble, eh, un tema de física, que son cosas que a mí en concreto, estas, estas, eh, este conocimiento me ha ayudado a tomar perspectiva muchas veces, ¿no? eh, en situaciones en las que uno... O sea, entender... Temas, a mí la astronomía y la física son temas que me, que me gustan mucho también. Entonces, eh, aprender de astronomía o aprender de física me ha ayudado muchas veces a... O sea, hay cosas que cuando las entiendes dicen, madre mía, si es que somos nada. Somos, o sea, de verdad hay tanto que no conocemos eso te ayuda a ponerte en perspectiva y no, no sentirte tan todopoderoso como se siente el ser humano muchas veces. no Y, tan, y mirarse tanto al ombligo. no Entonces, por ejemplo, esto... Eh, bueno, os cuento el caso primero. En 1995, ya sabéis que el, el, el telescopio Hubble es un telescopio espacial, o sea, no está en la Tierra, está orbitando alrededor de, del planeta. Eh, entonces, en 1995, eh, no, no sé a quién, se le ocurrió una, un experimento muy curioso. Y básicamente, claro, hasta entonces habían estado utilizando el telescopio para mirar pues, a las estrellas, a no sé qué, a no sé cuánto, a, para, eh, para, para verlo pues, lo más cercano posible y demás. ¿no? Pero a alguien se, se le ocurrió, oye y en donde no hay nada que hay, ¿No? Entonces eligieron un trocito del espacio que era súper pequeño para que se usen, para que os hagáis una idea de lo pequeñito que era es imagínate un lápiz que tiene una goma de borrar si estiras el lápiz eh, estiras el brazo con el lápiz en la mano el trocito de espacio que cubre esa goma de borrar que es una cosa minúsculita ese tro buscaron un trocito en el espacio en el que ahí no había ninguna estrella ni nada con telescopios normales ahí no se veía nada y dijeron ok vamos a apuntar ahí el telescopio Hubble y durante 342 órbitas lo tengo puesto aquí porque se si no se me olvidó, durante 342 órbitas alrededor de la Tierra, cada vez que el telescopio pasaba por un punto en concreto, sacaba una foto de ese punto, exactamente del espacio en el que supone es bueno que no había nada. Después de esas 300 para registrar los poquitos fotones que pudieran llegar desde desde esa zona. Después de esas 342 órbitas y después de componer esa imagen el resultado fue este. Todo eso que veis aquí Prácticamente todos esos son galaxias. Todos esos son galaxias, salvo esto que tiene aquí una especie de cruz, que cuando es un punto de luz, es, así es como se refleja, es una aberración óptica en, en el telescopio. Esto es una estrella, esto de aquí es otra estrella, pero todo lo demás son galaxias. O sea, fijaros la densidad de galaxias en el punto en donde en principio no había absolutamente nada. Cada una de esas galaxias tienen billones de estrellas. O sea,. Cuando entiendes acerca de la dimensión del universo, eh, del espacio y del tiempo, te das cuenta de lo absolutamente ínfimo que es el ser humano dentro de un planeta eh, del pale blue dot, como decía Carl Sagan, ¿no? Ahí en, en medio de, de un sistema solar remoto, de una galaxia remota, de un tamaño mediocre, en medio del universo que no sabe ni cómo, ni cómo es de grande. ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, a mí me ha ayudado a poner en perspectiva muchas veces las cosas. ¿no? Otra cosa que me ha ayudado a poner en perspectiva muchas situaciones es pensar en el átomo. ¿no? El tema de lo muy grande de la astronomía es súper interesante. El tema de, lo, de, de la física cuántica, por ejemplo, y lo muy pequeño es también apasionante. ¿no? Por ejemplo, si cogiésemos un átomo de hidrógeno, que el átomo de hidrógeno es el átomo más simple que hay, tiene solamente un protón en el núcleo y solamente un electrón. <coughs> Luego hay isótopos y demás, que son un pelín más complejo pero ese es el básico, el, el, el, un átomo de hidrógeno. Si el núcleo de un átomo, si lo pusiésemos a escala, eh, si el núcleo de un átomo de hidrógeno fuese una pelota de baloncesto, el único electrón que gira alrededor de él, que es lo que determina el tamaño del átomo, porque los átomos interactúan en la capa de electrones, ¿no? Eh, pues ese único electrón que, que está alrededor de esa pelota de baloncesto, ¿sabéis a qué distancia estaría de la pelota de baloncesto? Estaría a 3,5 kilómetros. O sea, intentad, imaginaos, trazad un, un, una, una esfera de 7 kilómetros de diámetro y poned en el centro un, una pelota de baloncesto. Esa es la densidad de la materia en general. Eh, si te vas a átomos más pesados como el plutonio o como el uranio, la desproporción es todavía mayor. <risa> o sea, la desproporción es, imagínate pues, que en lugar de una pelota de baloncesto pues, sería pues, a lo mejor el tamaño de un coche, pero es que en lugar de ser 7 kilómetros a lo mejor son 200 kilómetros. O sea, es una bestialidad eh, lo vacío que está la materia. E incluso cuando cogemos algo que nos parece súper pesado como una bola de, de, de, de, de acero, esa es la proporción de la materia. Está fundamentalmente vacía. ¿no? Entonces, eh, es casi impensable para nosotros entender la densidad de una estrella de neutrones o de un agujero negro en donde, en donde todo ese espacio interior ha desaparecido y está compactado todo y no hay hueco. ¿no? Es una... Nos dicen, pues una cucharadita de un agujero negro pesaría tanto como el planeta, una cosa así, ¿no? Son cosas absolutamente brutales que a mí personalmente me han ayudado a, a entender un poco la proporción y, y a tomar distancia, ¿no? Eh... En yoga, por ejemplo, hay otro asunto, que, otro, otra cosa que se suele decir que también ayuda a, a, a, a, la, a, la, a tomar perspectiva, a no sentirte tan, tan lejano de la gente y, y a tener empatía. ¿no? Y es el, se suele decir que hay dos cosas que unen a todos los seres humanos, da igual la religión, el color, la raza, el sexo, absolutamente todo. Y es eh, una, que todos los seres humanos quieren ser felices todos buscamos la felicidad. Eh, en algunos sitios, como por ejemplo en la, en la Constitución de Estados Unidos, está escrito en la Constitución que todas las personas tienen derecho a buscar la felicidad. Y la otra es que todas las personas eh, están luchando con algún conflicto interno, con algún fantasma interno, con alguna cosa. Todos tenemos algo que nos aflige, sea lo que sea. ¿no? Esas dos cosas nos unen a todos. ¿no? Cuando tienes a alguien enfrente con quien no te llevas bien, con quien tienes un conflicto, con quien te parece un estúpido o que te parece que no sabe nada y es un necio o lo que sea, al final, cuando eres capaz de, por el mecanismo que sea, tomar perspectiva y ver que, en el fondo, pues, es una persona igual que tú, que solamente intenta ser feliz y tendrá sus miedos, sus fantasmas, igual que tú tienes los tuyos. Hacer este tipo de reflexiones realmente lo que hace es volver a conectar con esa persona y, entonces, tienes una oportunidad de construir sobre, sobre eso. ¿no? Entonces, eh, por finalizar y dejar un poquito de espacio para, para preguntas y demás, eh, en cuanto a perspectiva, eh, por ejemplo, mm, estamos en un momento, a mí personalmente me parece un momento súper interesante, ¿no? Yuba Harari, os recomiendo a este autor también, es un, eh, tiene un libro muy conocido, se llama Sapiens, eh, ha escrito mucho acerca de, de, de cómo evolucionarán las, las sociedades, ¿no? Es, eh, eh, pues, por ejemplo, pues, claro, cuando lees a Yuba Harari y ves un poco hacia dónde pueden evolucionar las, las sociedades con, con la tecnificación, con la, con la aviónica, con, eh, con todo esto, ¿no? pues, pues, muchas veces puede llegar a asustar. ¿no? Cuando lees las noticias y ves las cosas que pasan en el mundo, con Donald Trump, con eh, los israelíes y los palestinos dándose tortas cada dos por tres, eh, cuando piensas todo lo que, lo que, a dónde nos pueden llevar a las sociedades eh, las nuevas tecnologías y demás, pues eh, uno puede pensar, Jolines, de hecho hay mucha gente que piensa que, que estamos en el peor momento de la historia. ¿no? Cuando si lo miras con perspectiva, y aquí es donde entra David Pinker, que puse en la transparencia anterior, esto, por ejemplo, es una gráfica. David Pinker es un autor que eh, se basa sobre todo en datos, hace periodismo de datos, y él explica con datos, que es lo que más cercano a la, a la realidad suele estar. ¿no? Esta gráfica, por ejemplo, muestra... La, la población mundial en extrema pobreza, ¿no? desde el 1820 hasta ahora. ¿no? Fijaros que desde el año 2000 hasta ahora, en el año 2000, la, la gente por debajo del umbral de la pobreza era de un 26%. El 26% de la población mundial estaba por debajo del umbral, de, de la extrema pobreza. Eh, en 1915 era solamente un 9,6%. O sea, se ha reducido más de un 15% en solo... 15 años. La, como dice él, todos los periódicos podrían, eh, todos los noticiarios, ¿no? los telediarios podrían empezar diciendo ayer 17.000 personas en el mundo salieron de la pobreza. Y, sin embargo, no empiezan así, empiezan diciendo con las catástrofes y demás. Las catástrofes suelen pasar de repente, las cosas buenas suelen pasar poco a poco. Entonces, tener perspectiva, mirar las cosas eh, eh, con distancia, eh, analizar eh, datos y demás, eh, esto es útil tanto en la vida personal como en la, como en la empresa. ¿no? Yo, por ejemplo, en este sentido que siempre es como que te fijas mucho más en los errores, en los proyectos que no salen, en los retrasos que hay, etcétera, etcétera, mi filosofía es mira hacia atrás y mira si estás mejor que hace seis meses y mejor que hace un año o peor. Y en general, si, el, si el, la dirección es buena, estás por el buen camino. Puede ser que el mercado no te dé tiempo, o sea, te, te requiera ir más rápido y a veces pasa, pero... Al final, yo personalmente me encuentro con pocas situaciones estas de dramáticas en donde o hacemos esto o la empresa desaparece. A veces pasa, pero no es lo normal. ¿no? Y al final lo único que te lleva ese planteamiento de drama es a, eh, a no ser capaz de tomar decisiones correctas. ¿no? Ponerte nervioso nunca es especialmente bueno. ¿no? Eh, como resumen... Eh, Digamos que todo lo que se trabaje en autoconocimiento, en autocontrol, en aceptación, en el sentido de entender cuál es la realidad tal y como es, en la empatía y la compasión tanto hacia los demás como a ti mismo, en tomar perspectiva y trabajar la pausa entre las acciones y las reacciones, en investigar y aprender... En general, en no hacer dramas y desde todo esto, con conocimiento, actuar, todas estas herramientas o todos estos frentes de trabajo eh, a mí me han resultado muy útiles y es un poco el resumen de la, de la charla. Eh, aquí tenéis mi contacto, eh, por si al margen de lo que charlemos ahora queréis hacerme alguna, alguna consulta y con esto por mi parte pues eh, hemos terminado. Bueno, muy bien, pues muy interesante Andrés, el, esta perspectiva que nos das uh, uh, de cómo afrontar, sobre cómo afrontar uh, un poquito la gestión de las personas. Efectivamente, pues, pues entramos en unos minutos de, de debate a partir de lo que nos ha comentado Andrés. Si queréis participar vía micrófono, lo cual os recomendamos. A levantar la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de eh, GoToWebinar y yo os abro el micrófono ¿eh? levantar la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono no entráis por por, por webcam es decir solo se eh, escucha el micro ¿eh? Animaros, ya que tenemos aquí a Andrés por cierto, está también el chat, que es, puede que alguien no tenga micrófono o algo así, entiendo que también puede hacer una pregunta por chat, ¿no? Correcto. Y luego también, si, bueno, pues si queréis plantear alguna cuestión o alguna duda por el chat, pues también lo podéis eh, hacer. Bueno, mientras os vais animando a... Andrés, un par de cuestiones. Eh, vamos a ver, tú... La diferencia generacional, digamos, ¿no? Es decir... Eh, lo que es gestionar a la gente, eh, bueno, pues, de, en fin, de, de, de, de tu edad, por así decirlo, ¿no? De tu sí. generación, de los años 70, vamos a ponerle, que no sé cómo... Eh, baby boom, ¿eh? Yo también soy de por ahí. Ah, eh, gente... Con la gente que te está entrando ahora, por ejemplo, los ya más que millennials ¿no? No que son la generación, no sé cómo se llaman, la X o, o la Y. Eh, la, los, los chavales que tienen ahora 20 años... Entiendo que uh -huh. eh, eh, eh, eh, estas, estas herramientas que nos has dado, ¿aplican igual a todos? Hay algunos que les aplican sí, más, aplica, otros que les aplican menos. Yo creo que aplican igual a todos, ¿no? Sí que es cierto que al final ser un, la ser cada persona por su grado de maduración y al final esos son los años los que tienen que, que, mm. que hacer madurar a la gente, pues, pues es, se conoce mejor cuanto más tiempo ha vivido, por así decirlo, ¿no? Y eso, pues... Eh, pues puede marcar un poco la diferencia. Yo eh, sí que he visto diferencias generacionales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un, quizá la principal eh, es la capacidad de tratar los temas frontalmente. Fíjate, yo eh, me estoy encontrando con que desde hace ya bastantes años eh, a la gente le cuesta mucho eh, sentarse delante de otro y, eh, y decirle claramente eh, lo que espera de ella o lo que no le gusta, etcétera, etcétera. ¿no? Me pasa constantemente que eh, mucha gente me llega con la queja de un compañero de que ha hecho algo, no sé qué, no sé cuánto y demás. Yo siempre les digo lo mismo, ¿se lo has dicho a él o a ella? La respuesta suele ser no. Entonces digo, pues ve, díselo a él o a ella, eh, que es lo más frontal. Si yo fuera él o ella, me molestaría que en lugar de decírmelo a mí, si he hecho mal, vayas a tu jefe o a quien sea a quejarte y tenés esa conversación. Y a partir de ahí, puedes construir. Y si resulta que una vez que, porque a lo mejor resulta que lo, que lo has entendido mal, a lo mejor resulta que su intención no era esa, entonces esa capacidad para comunicarse con esa persona y tener esas conversaciones incómodas muchas veces, pero absolutamente necesarias, es quizá lo que más eh, es lo que más he hecho en falta. Yo a lo mejor estoy sesgado por mi entorno y demás, pero yo creo que en, en mi época, por así decirlo, estábamos más, más acostumbrados a eso. No sé si tiene que ver con el hecho de que ahora se interactúa mucho por, con dispositivos y poco cara a cara y, y resulta más difícil tener esas conversaciones o no tiene nada que ver con esto, no lo sé. Pero eso quizá creo que es, la, la para mí personalmente, la diferencia generacional más relevante. Uh -huh. eh, yo creo que tiene que ser hoy complicado involucrar a la gente en el proyecto de la empresa. no Es decir, uh, antes también, uh, en general, ya todas las eh, generaciones, eh, eh, y digamos, cuando la cualificación profesional todavía sube más, pues todavía el, el asunto es más, eh, más, más importante, yo creo. Eh, había, bueno, tú trabajabas en una, dos, tres empresas en toda tu vida, ¿vale? Eh, ahora la circulación de la gente es mucho mayor. Entonces, entiendo que es un gran problema involucrar a la gente en un equipo, ¿no? En un proyecto, en un objetivo. Pues eh, sí que es cierto que la movilidad es mayor, eh, es así, no, es un, eso es una realidad. No, no tengo tan claro que eso sea bueno o malo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en general no sabría si calificarlo como una ventaja o no, eh, o como un problema. En general, yo como intento mitigar, como intento retener, por así decirlo, a la gente y que, y que se involucre lo máximo posible. Fundamentalmente intento eh, trabajar mucho en la conciliación familiar eh, y laboral, en el sentido de facilitarles mucho la vida eh, para que puedan conciliar ambas cosas. Y eso es, un, es una cosa que al final es bueno para ambas partes. Para la persona es bueno y para la empresa es bueno. La rotación que tengo en mis equipos suele ser muy baja. ¿no? Eh, y en gran parte es por esto, ¿no? Por la luego la otra cosa con la que suelo, la otra herramienta fundamental es darles responsa... darles autonomía, o sea, dejarles que tomen decisiones, darles el derecho a equivocarse, repartir bien la... las funciones de lo que cada uno tiene que hacer, en ese trabajo muchísimo, y dejar que ellos construyan, que se sientan dueños de las cosas que hacen, ¿no? que se, y, porque al final es, uno no se puede sentir implicado con algo en donde no puede tomar decisiones, ¿no? entonces en la medida de lo posible siempre intento que cada uno tome las decisiones sobre cuál es la solución, yo normalmente intento decirle este es el problema, vamos a buscar una solución juntos y si hay dos soluciones posibles, una que me gusta a mí y otra que a lo mejor propone a alguien que no es la mía pero creo que es suficientemente buena, aunque yo piense que la mía es mejor, prefiero la tuya, eh, aunque, aunque yo crea que la mía es mejor, porque la tuya es tuya y vas a sentirla como tal y te vas a implicar mucho más en que funcione que si te impongo la mía. ¿no? Entonces eso al final consigue que la gente sienta su trabajo como suyo, lo cual si lo sumas a un, a un entorno en donde se le dan facilidades para, para conciliar la vida familiar y, y laboral, pues hace que la gente esté cómoda y esté contenta. Por bueno, aquí me preguntan uh, por, el, por lo que es el, tu, tu empresa, por Ola eh, cómo, cómo sí. está llevando Ola, eh, es decir, sigue, se mantiene el papel, eh, cómo se está a, a, adecuando a la nueva realidad de, de, digital de los medios. Pues mira, Ola, por suerte, empezó a trabajar en digital hace ya 20 años. O sea, la, el, el, Ola tiene una versión digital desde, desde el año 2000. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, empezó hace mucho tiempo. Es cierto que en papel se resisten se, se resienten perdón, todos los medios. ¿no? Eh, Ola no es de las empresas que más se resiente. Vamos perdiendo vamos perdiendo eh, cuota de vamos perdiendo ventas, no cuota de ventas porque, el, porque la cuota se mantiene bastante. Vamos perdiendo ventas por una sencilla razón y es que en España se cierran mil kioscos cada año cada vez que se cierra un kiosco, la, eh, se recupera solamente, no recuerdo si es un 50% o un tercio o dos tercios, no recuerdo el dato, pero digamos que hay gente que se va a otros kioscos a comprar y hay otros que directamente simplemente dejan de comprar cosas en papel. no Entonces, ese cierre de kioscos al final afecta a todos los a todos los publicadores en papel. ¿no? Entonces, claro, nosotros también estamos perdiendo por ahí. Eh, caemos menos que la, que la competencia, es una en ese sentido es una publicación eh, con un posicionamiento muy bueno, pero claro, hay pues eh, vamos perdiendo ingresos. Pero, sin embargo, en la parte digital estamos creciendo un montón. Ahora mismo tenemos en torno a casi 50 millones de usuarios únicos al, año, eh, al mes perdón eh, entre, entre Hola y Hello. ¿no? O sea que, eh, que una cosa pues va compensando a la otra, ¿no? que es lo lógico. Muy bien. Oye, Andrés, pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte otra vez por aquí. Fenomenal. Pues nada, eh, tenéis mis datos eh, al final de la presentación. Así que si alguien tiene alguna duda, feel free. Chao, chao. Ok, Andrés, un saludo. Un saludo a todos. Gracias por vuestra atención. Seguir atentos a technowebinars.com para próximos uh, webinars, uh, tanto de Open Expo como uh, de otras empresas y speakers que hacemos diariamente desde aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.